A todos y bienvenidos una vez más a Windows on Gamer. Hoy traigo para mostrarles un juego bastante viejito para ser honestos, pero que aún así, eh, hace, al ser tan viejo, hay mucha gente que no lo conoce. Y es Call of Carlos. No tengo forma de pronunciar eso, no sé si pronunciarlo en español o en inglés. Ahora vamos a verlo como es. Vamos a entrar en el tutorial para que nos vaya guiando el juego. Eh, la historia es que somos un simpático minero. Gordito Ahí lo vemos El juego se maneja Movemos a Carlos Inclinando el teléfono Ustedes no lo ven en este momento Pero yo estoy inclinando el teléfono ¿Sí? Tocando los puntos que brillan Carlos lanza el gancho Lo cual nos permite Ascender Hay tres diamantes por nivel Lo ideal es juntarlos a todos En el menor tiempo Porque Ya vamos a ver ahora Cuando arranquemos Como verán los niveles son muy cortos Esta es la historia de Carlos Carlos estaba triste hasta que vio un diamante Y se le cayó el pucho Y fue a sacar el diamante <risa> Consigue el diamante pero hay un problema El diamante estaba para tapar la salida de la lava Pero Carlos no le importa Se hace así el distraído ven Como ven la lava acá abajo va avanzando En este nivel va subiendo lento porque es uno de los primeros niveles Pero la, la gracia del juego es que la lava va avanzando si podemos conectar el gancho de punto en punto sin tocar el piso, se nos va dando un multiplicador que al final del nivel nos da más puntos. El juego nos premia por lograr hacer, digamos, cadenas con el gancho y no tocar el piso. Al mismo tiempo los diamantes nos dan también un modificador de puntos que nos hacen, eh, nos dan más puntaje al final. Vamos a mostrarles cómo es, un, cómo es uno de los niveles más avanzados para que vean porque a primera vista el juego parece fácil vamos a buscar uno de los niveles más avanzados y vamos a jugar tengo que contarles chicos que este juego desde la primera vez que me lo bajé en el Lumia 710 que yo tenía, el primero que tuve eh, me encantó este juego al día de hoy, pero lo recontra recomiendo es más, por eso lo están viendo acá todo en una sola cadena de 32, lo cual verán, nos da muchos puntos, nos da el 21% más de puntos. Y toqué la pantalla, pero nos daba más puntos. Bueno, esto es Carlos Carlos. Espero que les haya gustado. Es un juego relativamente indie, fue hecho en la App Academy de Microsoft. Así que, bueno, acuérdense de dejarme en un comentario cuál es el juego que quieren que, que veamos para el próximo episodio. Y, bueno, nos vemos el próximo episodio. Suerte para todos.